Nuestro amigo Juan Antonio Romero es director de la empresa Engendra FX y nos va a hacer un pequeño monólogo. Su monólogo se llama Si bebe, no confunda. Adelante. ¿Sonido? Un momentito, se lo voy a encender. La petaca. Por aquí arriba tiene un botón. Hola tarda un segundito un segundito ¿El? Ah. Sí. te puedes poner aquí vale porque aquí quedas mejor iluminado en aquella cámara vale muy bien os dejo con él bueno mi nombre es juan antonio romero romero natural de aquí de, de málaga tengo una empresa de infografía diseño en 3d trabajo para el parque tecnológico en el trabajaba en el parque tecnológico de málaga y hago diseño en 3d para vídeos corporativos, eh, trabajo para empresas como el Metro de Málaga y entre otras. Para contactar conmigo por arroba que es mi, mi Twitter y engendra.com mi, mi web, la página web que tenemos. La cuestión, esto sería mi elevator pitch. En cierto modo... Hoy en día, mmm, alguien que se sale un poco normal, cuando, eh, vivimos un momento en que la seriedad es, es demasiado, vas a ver a empresarios, hablas con uno, hablas con otro, yo creo que la gente es demasiado seria y tenemos un problema. Eh, que si eres un poco fuera de tono te dicen, este es un friki, el concepto friki, en, en, en España en particular, está enfocado a, a, a, a ciertos personajes de... No sé si os acordáis de Javier Cárdenas, que los traía a televisión, los metían a Tucker, en varios sitios distintos, donde estaba Carmen de Mairena, el Posí y algunos otros personajes de distintas entidades. Entonces, claro, ahí te enfocas, cuando en realidad un friki es una cosa distinta. La gente tiene un concepto distinto de lo que yo, para mí, personalmente, particularmente, creo que es algo diferente. Un friki... Es un señor que, por ejemplo, si dice, oh, a ti te gustan los videojuegos, ¿eres un friki? No, eres un tío que le gustan los videojuegos. Ahora, si tienes todas las consolas clasificadas de una en una en el salón de tu casa, llegas por la noche, te has hecho toda la colección de juegos que existen, con todos los logros posibles, perdona, tú eres un friki. Si de buenas a primeras tú eres un señor que vas por la mañana, a las 7 de la mañana te vas al parque tecnológico, te pagan 700 euros, por estar programando en PHP, en lo que sea, desde las 7 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde, y llegas a tu casa y te pones a ver te pones a ver mmm, la tele con tu parienta tomando cervecita y demás, ¿tú eres un friki? No, no eres un friki, eres un puñetero programador del parque tecnológico, pero si te pones a programar para la pollería de tu madre, para hacerle un CMS, cuando digo pollería, está claro que me refiero a pollos asados. Eh, si, si te pones a hacer, eh, entonces sí lo eres, porque ya llegas, mm, estás echando más horas que de, y te obsesiona lo que haces. Eres, eres algo, por eso a mí, la gente que conozco me dice, Romero, tú eres un friki, pero un friki de nivel uno. Tú no llegas a ser lo que es un, un friki de verdad. Entonces, claro, pero yo en realidad no venía a hablar, un poco esto un poco introducción y demás, yo en realidad lo que venía a hablar un poco era de, de Boquerón Bay. No sé si alguno lo conoce lo que es y demás. Bueno, pues... En definitiva, Boquerón Bay es un grupo de empresarios que llegamos un día de aquí de Málaga y nos reunimos y pensamos y diciendo, hostia, estamos aquí, está la crisis, está la cosa mal, coño. Pues nos unimos, hablamos, estudiamos un poco qué podemos hacer por Málaga, intentar levantarle un poco más y ah, venga, va. Entonces ocurre lo siguiente, que nos reunimos y montamos algo que en principio se iba a llamar mmm, con otra sigla y va a ser, en vez de boquerón bay, va a ser BV, pero al final como había predilección por la bebida, al final hemos acabado con BB. Entonces el, el, ese concepto no ha quedado claro y nos reunimos, charlamos y demás. Voy a sacar, porque no tengo pantallita, pero sí voy a sacar para que os deciros, porque no me lo sé de memoria. La, hay una cosa que se llama la carta náutica, que son unos puntos base donde Boquerón Bay se basa para. para unos principios donde tenemos, tenemos por los cuales regirnos, ¿no? Como comunidad que somos abierta para todos, ¿no? Esto no hay restrictivo, ni cuota, ni nada. Que Todo empresario que quiera participar siempre se puede poner en contacto con nosotros. Transparencia. Transparencia, está claro, ¿no? No significa que vayamos medio en pelota a las reuniones, sino que, que cojamos, podamos hablar cómodamente entre nosotros y sea todo en un ámbito transparente que cualquier, cualquier decisión cualquier, del organismo y demás todos los usuarios de, de la comunidad lo sepan de qué va y de qué no va. Acción. Somos gente, no somos de, de hablar y luego hacer. Se supone que somos de, de hacer y luego contarlo. Se supone que vamos a hacer varios tipos de cosas que iréis viendo con el tiempo, en lo cual, igual que, que con Andy y demás, participaremos en muchas cosas. Tolerancia, error. Nos ponemos a equivocar todos, todos tenemos errores, nos podemos equivocar sin ningún tipo de problema. Luego, confianza. Importante la confianza. Se supone que yo um, y, y los usuarios de pokemon Bay estamos integrados allí porque um, tenemos que tener un cierto feedback de confianza entre nosotros para que eso funcione. Y Igual que tenemos que tener iniciativa de salir para adelante, de montar cosas, crear cosas, sin necesidad que llegue el ayuntamiento expresamente que puede venir de la mano de nosotros, pero no tiene por qué. Nosotros tenemos que iniciar cosas, sacar cosas para adelante. Diversidad, diversión es otra... Otra de, la, de las pautas importantes, tenemos que divertirnos, tenemos que reírnos y echar el rato, porque tampoco se va a traer, hombre, coño, si tú te coges y te llegas a una reunión y te sientas allí y empiezas a hablar, sí, bueno, mi empresa, ta, ta, ta, ta, ta, ta. cuando llevas tres horas estás hasta el fin de, de aguantar al amigo de enfrente, pues por lo menos tomamos una cerveza, charlamos y, y comentamos. Calidad, todo, se supone que cada... cada Proyectos que llevamos adelante dentro de Boca Bay serán productos de con un mínimo una cierta calidad. Eh, es una de las premisas que, que queremos plasmar por Málaga, porque vivimos en una ciudad totalmente distinta. a La psicología típica de, de Silicon Valley. Silicon Valley y Málaga Valley también. Málaga Vale. Málaga Vale, como vale, pues entonces los malagueños tenemos que promocionarnos, porque tenemos una ciudad turística, tenemos, tenemos posibilidades de llegar a otros sitios sin necesidad de ir de la mano de nadie. Y luego, para terminar de hablar de Boquerón Bay, la independencia. Se supone que no, no es que queremos que, que Málaga se separe del resto de, de España. ¿Es algo...? No, no, mentira. La independencia significa que somos capaces de, de, de ser únicos, no ir influenciados por ninguna clase social, política o religiosa. entonces con esto lo único que quería comentar de Boquerón Bellaparte es si vais a una reunión y, y a mí me ha ocurrido muchas veces de ir a sitios y tenéis que tener un, un mínimo de vocabulario. Yo os voy a poner cuatro o cinco palabritas para que entendáis un poco de lo que quiero hablar. Pues yo llego muchas veces a reuniones y dicen, hola Romero. Y yo, hola. entonces te quedas con cara de póker cuando te empiezan a hablar. Ah, sí, porque vamos a hacer un crowdsourcing, vamos a hacer un crowdfunding Y tú dices tú, bueno... ¿De qué cojones están hablando esta gente? Uno no tiene por qué saber todas las terminologías nuevas que van saliendo en, en el mercado. Son palabras que quedan muy bonitas. Si tú dices, mira, que es que voy a fundar una empresa con serios señores, pues queda raro. Tú tienes que hablar crowdfunding, tienes que tener una terminología más chic, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a poner cuatro o cinco palabritas para que nos sirva de glosario y aprenderlas. Tenemos para empezar crowdsourcing. El crowdsourcing se supone que es, somos empresas, ¿vale? Entonces el crowdsourcing mmm, viene derivado de los sourcing, que es cuando eh, X señores mmm, montan en una empresa, entonces te permiten trabajar en esa empresa, en el parque tecnológico ocurre mucho, porque por ejemplo, está empresas de informática y dice a lo mejor, ¿y tú quién eres? Un, un compañero nuevo dice, ¿y tú quién eres? Y dice, yo soy de Vodafone. ¿y tú qué haces aquí? Ah, me han puesto a programar, ocurre. No sé si conocéis los casos, pero ocurre. Pues sería sourcing, pero algún listo se le ocurrió un día y dijo, coño, no es más fácil en vez de hacer, meter en la empresa a alguien, crear en las redes una forma de llamar la atención y que el trabajo me lo hagan otros y la gente decía. Ah, yo te lo hago, yo te lo hago. Hay veces que son monetizados, otras que no. Pero la cuestión es que el sistema funciona. De ahí se derivó a otra cosa que se llama crowdfunding. Nos, estamos, nos hemos quedado sin tiempo. Pues... Venía la parte chula. Pero bueno, tenemos si no que hacer tiempo. Sí. Pues ya está, no hay más. Micrófono. Ángel, por favor. Eh, un aplauso para él, por favor. La... Pantalla.